Vamos a hablar de felinos domésticos sí, que, en real, que tiene no, no, no, en su gatito No, gatito no, gatito no ¿Cómo no? Ya de por sí sabemos que son particulares pero en realidad hoy vamos a develar que son enviados por extraterrestres ¡Qué es lo, gavi, gatito! Es ¿Qué? decir que los felinos domésticos son artefactos alienígenas no. ¿Mm? No. para espiar la raza humana en el planeta Tierra ¿Está loco? Eso, eso es una locura lo No, no, no, se, no, no, se lo estoy diciendo de verdad O sea, un gatito chiquito que uno tiene en su casa es un satélite está alienígena. Está en realidad un satélite alienígena. Deme, deme los numeritos, sí, sí. ¿sacó dos, dos? Tenía dos, que que con sacíamos. fuerza. Bueno, vamos a ver primero Cuando el informe y después agregamos. Saco dos también. Ah, ¿sí? sí por si sí, se sí. queda tarde. <risas> vamos a ver primero el informe y después lo desarrollamos, ¿le parece? Bueno, bueno, muy bien, muy bien, entonces. Usted está seguro, Claudio. La verdad que no, yo creo que este es el peor de, esta es la peor de todas las columnas la columna. que hemos hecho. Porque... <risas> Hay mucha gente en las redes sociales que tiene gato... Que no se ríe, escudero, no sé de qué se ríe. No, no, no me estoy riendo me de ninguna nervio, manera. No, me, me da la sensación... No, no Hay mucha gente en las redes sociales que tiene gato, Belloni, por ejemplo, que dijo, no voy a ver este programa, no lo pienso ver. O sea, ¿pero ¿Esto es una militancia contra los gatos? No, no, gatos. no es contra los gatos. Lo que estamos descifrando acá es que son en realidad los gatos. Ah, chay, bueno, siempre no se más como, como, No, no, de ninguna Vamos manera. Vamos a ver el sí. informe entonces. Y ahora seguimos develando esto. Los gatos son enviados alienígenas. Mirá las pruebas. Qué miedo la Los gatos son de los animales preferidos por el hombre para mascota, tienen diferencias importantes con el perro, quien es su más cercano competidor por el cariño humano, pero según recientes investigaciones el gato no siempre ha estado entre nosotros. Al parecer los gatos fueron traídos a este mundo por seres superiores. ¿Por qué razón están aquí? ¿De dónde vienen? Debemos preocuparnos al tenerlos cerca, esta peculiar teoría que le da origen extraterrestre a los gatos indica que ellos serían una especie de entidades orgánicas espías que registran y reportan el desarrollo de la humanidad a seres superiores que están en otro plano y que reciben estos mensajes a través de una tecnología extremadamente avanzada contenida en estos animales los gatos llevan poco tiempo en el planeta los registros que se tienen de la existencia de los gatos en nuestro planeta datan desde el Antiguo Egipto, es decir antes de esas épocas no hay registro de esta especie animal, como si existe de casi todas. Al parecer, los gatos habrían aparecido en la Tierra justo en esta época, en la que esta antigua pero avanzada civilización estaba en su mayor apogeo. Además se sabe que en Egipto los gatos eran adorados como dioses y el trato que recibían era el de privilegio total, muy distinto al de las demás especies que eran tratadas efectivamente como animales. Para los egipcios los gatos eran dioses. Pues se cree que fueron ingresados a esta sociedad por seres superiores, que no solo ayudaron a la humanidad con conocimiento tecnológico, sino que también les entregaron estos animales específicamente diseñados, para servir de compañía y permanente recuerdo de la visita de los extraterrestres a la Tierra. El sonido que producen los gatos se denomina ronroneo, pero aunque pareciera un sonido familiar para nosotros, los científicos aún no han podido determinar cómo se produce exactamente. A diferencia de los demás animales, los gatos no tienen un órgano específico para producir el ronroneo, esto es muy extraño pues solo sabemos, que un oscilador neuronal envía impulsos repetitivos a los músculos que están en la laringe haciéndolos vibrar más de 100 veces por segundo, dilatando las cuerdas vocales. Pero eso no explica del todo el sonido, es como una especie de comunicación especial que al menos nosotros no sabemos entender y que tal vez los antiguos egipcios si sí tenían la forma de entender. El ronroneo podría ser también un tipo de emisión de señales o información a alguna especie de receptor alienígena. Sí. Los gastos son enviados alienígenas aparecen en Egipto no hay registros de que antes de no hubo un solo registro antes de no pueden haber encontrado felinos pero no se este, sabe si han sido domesticados ajá entonces, lo que estamos hablando es particularmente del felino domesticado. Bien, lo que bien. popularmente conocemos como el gato de familia, ¿no? Claro, Siempre de... hay un gato en la familia. Siempre, también. siempre. Entonces, sí. eh, ponen... un poquito más por allá, me dicen que para allá, sí, por se ve que estamos generando estamos algo que la gente el... no quiere ver, ¿no? Aparecen en Egipto. En Egipto son tratados como dioses. Incluso Ra, el dios del sol, Ajá. es encarnado con la figura de un gato. Muy bien, bien. Me comprende, <risa> tenía una magnitud impresionante en Egipto y se creaban cementerios solamente para los gatos. ¿En serio? Los, los enterraban a la orilla del río Nilo no es el de la Recoleta por ejemplo que tenemos nosotros acá no, no, no. ahí está lleno gatos, de gatos sí. también sí, sí pero, pero no, no no, es no ese Bien. le daban este, el mismo amor que a un familiar a un gato Ajá. y le construían tumbas este, no voy a decir faraónicas porque sería demasiado pero los trataban con la misma pasión que a una persona digamos con el mismo porque, amor perdón se dice que eh, las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres que los faraones egipcios eran extraterrestres y que trajeron ellos los gatos acá a la tierra. Exactamente, con toda la civilización egipcia... Hay muchas teorías que los relacionan con extraterrestres. Y el gato sería el artefacto ideado para espiar a la raza humana. Oh. Hay varias cosas que no se pueden explicar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el ronroneo. Ajá. Se dice que es cuando está emitiendo señal el gato. Cuando, el <risa> cuando agarra sí, sí, señal. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Como, ¿Cómo? cuando agarra, ¿Cómo, perdón? antes cuando el... hacía internet sí. con el teléfono. ¿viste sí, así? <risa> como el sonido. Bueno, sí, así ¿Cómo señor de gato? Gato? Que preguntaba? No, digo, me llama la atención que, que el ronroneo es cuando el gato está como, como enternecido. Como, Por ejemplo. Como cuando, cuando se siente está, está oh, está emitiendo señales. ¿no? Eso lo creen cree los giles, ¿no? O usted, por ejemplo, está en su casa, acaricia al gato Sí. Supóngase, está en su casa ¿Usted acaricia al gato? gato en su casa? Sí, póngale, ¿no? está acá, Acaricia al gato y dice Uh, ¿sabes qué? Me gustaría crear una nave espacial Que viaje a Marte y mate a todos los, los extraterrestres ahí manda Y el gato arranca usted dice, ay, se enterneció sí. No, el gato está mandándole la señal Y usted además lo acaricia y para la cola Y para la cola el gato Es cuando ahí Empieza a emitir la señal a, a, a... El que no quiere creer. El que no quiere creer que no crea. Usted, que lo acaricia así, cuando está llegando al final, el gato levanta la cola, tira la, se señal se la señal y se hará que Matías Sáez quiere mandar, por ejemplo, una persona cualquiera, o Pedro Belloni quieren... Ocupar el planeta Marte. Otra sí. cosa, por ejemplo, sí. si usted le agarra la cabeza al gato, la sí. tira para atrás, <ríe> se muere. Parece es igual a un alien, al alien azul de, de todos los. ¿Cómo se llama? Usted atrás. Le, le saca las orejas al gato y lo tira sí. para atrás. Y es un alien, el, el animal es ah, un alien. Ah, eso es verdad. Si le sacamos pero es cruel hacer eso. Con no, el gato. no, no, no, pero no que sacaría una fuerte para sí. atrás al gato. Y, sí, no, es, no, es como un alien. Animal. Y por ejemplo, ¿por qué cuando uno lo tira el gato cae parado? Eso es antigravitacional, no es algo natural de esta Tierra. Es algo totalmente antigravitacional, ¿me entiendes? Nada, que usted tire cae bien parado, salvo bueno alguna gente que se tira que cae bien tira un, pece, claro, tira un perro, tira un canario, ¿Te hace, te hace monco, se te mueren, ¿eh? sí, sí. el gato cae parado. Gasto y eso es cierto, parado. porque no cumple las leyes de gravedad en este país. Claro, y en este no. planeta, me animo a decir. Lo natural es que sí. caiga como uno lo tira, sin embargo, Exacto. o que sea no de acuerdo al Pero ambiente, usted me eso dijo eso. que trajo un material Exactamente. y esto si no lo tiene nadie, búsquenlo donde quieran, no lo van a encontrar. eh ¿Usted está seguro, Claudio? No, el pero confío en el señor escudero. El animal, este artefacto que han enviado los alienígenas... Digámosle modem, ya ni siquiera animal. Bueno, modem, un, modem. un router. Un, modem. Sí, un router, sí. Ha logrado evolucionar tomando otras formas no que ya se desprenden de la felina y corresponden a una forma más humana. Más humanoide. ¿eh? Más humanoide, sí, Ajá. exactamente. He traído, aquí mismo tengo la este prueba trajo... la evidencia. Este lo regraba sí, a usted. O sí, es... está, ah, está. Lo va regrabando, está bien. Esto Estoy está seguro, un, seguro. Son Trajo importado. la prueba, este por, por favor, Maggie. Llévelo. Maggie se va a llevar el material. Tráeme lo puede ver primero las autoridades del canal, de la, la universidad, atención. a ver si está todo Mejor bien que no o no. No lo vean. Preste atención porque esto es prueba fundamental. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver cómo este artefacto que han enviado los extraterrestres comienza a mutar y a evolucionar con una forma humanoide. Fácil de reconocer además. Fuerte, ¿eh? Fuerte, a ver. Me da miedo, vamos Paula. a ver lo que trajo Gastón Escuero. un gato convirtiéndose. Ahí está, ¿eh? El gato Mí, se no, convierte mire, Macri, ese. en humano, ¿eh? sí, Es una somos. forma humanoide que Ay, va no, al El presidente. Y así se transforma no. en humano, esa tiene es esa habilidad Pero no, no es una habilidad pero, Yo, digo, estoy... Volvé, bien, no volvé, ustedes. no, no, no no, no. Esto nos da es... miedo, no Ese es, es, es Mauricio, no Bueno, se llamará como se llama el gato No, pero... no es como se llama el gato, no el Cada otro uno, el gato, le pone Este el no es, que es el que presidente quiere, ¿no? de la nación no. pero, mire, pero mire cómo muta Sí, pero no, no creo igual, que sea él bien, no. gente bien Son parecidos, pero no creo Mire, ve, así se transforma No, pero... No lo va a hacer en público, obviamente, pero así es como se transforma Ah, y ahora me agarró dudas, pero no sé. Por supuesto. Es alguien habido, muy Claudio. parecido al presidente que tenemos. No, no, de ninguna manera. No es él. Es un, un gato que se transforma en una figura humanoide. Está bien, ¿cuál de los...? Ah, el de Barbita. Está sí, bien. Sí, sí. Bueno, eh, Escudero, gracias por venir. No, por favor. Eh, esperemos que la Cuando gente nos siga. Igual, que no venga más, Claudio. No, ¿cómo que no venga ¿Cómo más? Que, que no no siga viniendo. Más? Bueno, la, se la próxima semana descubriremos si el gato Tom de sí. Tommy ¿era azul oscuro o era gris? Nunca <risa> claro, se sabe, ¿no? Era gris. Y además no. le voy a comentar sí. cómo se reproducen los extraterrestres. ¿Cómo? Después le cuento. <risa> <risa> bueno, otra cosa, cosa ¿no? Escudero, por bueno, el amor de Dios. Bueno, fuerte la columna de Escudero de Mucha gente que ha dejado de seguirnos en las redes sociales. Teníamos 1.500 seguidores, ¿no? Y pasamos a 17. La verdad que mucha gente se ha ido en las redes sociales enojado por haber hecho este informe. Crachuca. No, pero bueno, digamos ahí que lo necesitábamos.